Haz este, puente yo, mira, mira, mira. Váyate. Adiós, Carlos. Por ahí verlo, ¿no? En el mapa, ya cuando estás en el cielo. A ver, sí, es cierto. No, ay, a apretar, no, no, no, También está por los están los rojos, está en los, rojos está en los rojos. Gracias, gracias. Está para el Felipe. Deja el Felipe, es medio que también me marcaron un comentario como spam. Me lo me metieron como advertencia. <risa> Entonces ahora estamos por 3. <ríe> Unamos por 3. ¿Mandé? No, no, no dejen la no sola, güey. Ah, ya se caí, estoy. Porque está en el centro, el verde, ¿eh? Cielo, He hecho no, los, sí, lo vi. Sí, no, va a ganar Obsi. Digo no, Obsi, Esmeralda no, no, para, para Diamante. Como quieran, quemar Felipe. Pues también, que, que chingue su madre también de pasada de Felipe, ¿no? Y... hasta... No, Facebook de Facebook. Facebook ¿Me ayudan? Qué manco. Qué manco, cómo te mató. ¿Me ayudan? ¿Me ayudan? Sí, ya estoy allí. Atente, tírate! Activé trampa, eh. ¿sí? Facebook así como de que... ...las le pregunté de... Bueno, te puedo hacer unas preguntas. No tengo nada de Carlos. dice diceme. Muerto. Bueno, lo tiré como un bloque. Llevaba tres esmeraldas y sí. pato. <ríe> Para que me digan lucer otra vez. Le pegué un madrazo con el bloque cuando te maté. <ríe> y se fue. Qué bueno, qué bueno. <ríe> Uy, casi canjeo mi, mi regalo. Y pues sí, pasó, Esme, Y ahorita hace rato, no, este Luis. Bueno, no, al Luis. No, no, dice que me iba a hacer host. Y ni siquiera aparezco en la lista. Aún, aún decía escribiendo el nombre. Ya empezó, eh. Ya empezó. Cuánta, cuánta. El Emilio, su chamba lo tiene que hacer y. Y se queda fecado. Enojado. <coughs> funao. Más que enojado, Funao. no entiendo cómo se hace el pass con estos. ¿Cómo? El de zag Ah, listas prácticamente clicé al loco derecho y en shift, bueno alternale shift. Como el el pass, ¿no? Ajá, o sea, que, pero bueno, debes... No, solo es de mantenerlo también. Debes de cliquear. estás encontrar un punto donde puedes poner doble bloque y clicas a lo estúpido. No, me caí. Los verdes ya están en el centro. Ya están con los amarillos, de hecho. Viene un rojo, eh. <risa> viene un rojo, te viene corriendo. Pero está donde tú construiste. Está haciendo el chif. Piensa que no lo vi. ¿Tú cómo estás, Esme? ¿Cómo te encuentras? Ya lo vi. No, no, casi me no. caigo igual que tú. Puta que rica coca. <risa> no viste no diste... no ese video. No viste ese video. Eduardo, gracias por la reacción. Tengo un diamantito, ¿tienen diamante ustedes? Sí, madre. Hay tres en el cofre. Ah, oh, mira. El rojo ahí escondido me parte la madre. Ya no tengo diamante. <ríe> es muy gracioso por, por, la, por la reacción y por la compartida, preciosa. Estaba ahí en sus patitas y le pegué y me mató. <ríe> ah, yo no voy, yo no voy. Ahí no voy. Ahí ven, ven, ven. Ahí voy a ir. Voy a aprovechar para alcoalizarlo. ¿eh? Acá, acá. Yo quiero, yo quiero. Quiero hueler. Pero ya... Quiero hueler. Ah, no. Yo estoy aquí con color rojo. No, hombre, este men Está jugando en el internet, en el, en el, en el pinche metro, no, eh. Tú, tú, tú andas rayado. No aparece a bien se... el este, eh. A ti se te miraba rayado.